Este sábado, este sábado vuelven las emociones del fútbol. 3 de la tarde. Partido en la categoría U-17 de Cartago. Se enfrenta al Santos de Guapib en la categoría U-17. ¡Vívalo! Disfrútelo únicamente aquí en tvcd Deportiva. TVCB. TV Cartago Digital, apoyamos al deporte, porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.